Bueno, seguramente si estáis aquí es porque queréis tener un mando DualSense o similar para vuestra plataforma. Eh, llevo tiempo viendo que en, cada vez que paso por análisis en YouTube, análisis ¿no? de, de, de tu canal, ¿no? pues observo de que hay gran parte del público que busca incesantemente... El Dual Sense, claro, yo no me puedo inventar historias ni puedo inventar eh, ni tomar siquiera la licencia de mentir. No, si digo algo, siempre lo digo con conocimiento de causa, <risa> le duela a quien le duela. Como no tenía nada que decir de un nuevo Dual Sense hasta hace bien poco, eh, más concretamente hasta el 18 de octubre que fue cuando dieron la noticia de el nuevo DualSense Edge para PlayStation 5. El mando inalámbrico DualSense Edge incluye una serie de opciones de personalización de hardware y software. Esto se puede leer en la, en el blog oficial de PlayStation. Podrás, por ejemplo, reasignar los botones, ajustar la sensibilidad del joystick y los gatillos cambiar entre varios perfiles de control o utilizar una interfaz de usuario única, incorporada al mando eso significa que tu mando será tuyo y que nadie, que no seas tú lo va a poder utilizar a no ser que tú le dejes evidentemente, eh, oye toma juega, si tú le dejas así, pero si no es así no porque el perfil es el de cada uno y y ahí no nos vamos a meter en esas cosas. ¿Cuánto costará? Pues costará unos 240 euros. Pero esa no es la noticia, ya que estáis buscando un Dual Zen que eh, Habría que hablar del nuevo Razer que ayer mismo, ayer mismo, día 10 de noviembre eh, sacaron los de Razer. Y también tenemos fecha también tenemos fecha para este para este nuevo también tenemos fecha sí tenemos fecha tenemos fecha no, 10 de noviembre ayer eso sí va a dar 300 euros bien el lanzamiento de el nuevo mando razer para pc y playstation 5 que costará 300 euros y no tiene vibración Ahora entenderéis por qué, porque el propio, la propia marca eh, lo explica tal cual. Eh, a principios del 2023, enero, febrero, marzo, será cuando empiecen a salir este mando en concreto. Y diréis, bueno, pero si no tiene vibración, ¿por qué no tiene vibración? Eso también me llamó la atención a mí, ¿por qué no tiene vibración? Todos los mandos la tienen. Los de Xbox, los de Nintendo, los de PC, todos tienen vibración. ¿Por qué este no? Bien, pues la razón es la siguiente y nos la dice los propios de Razer. Dicen, el Razer Wolverine V2 Pro es un mando enfocado al juego competitivo. La vibración no es una función que se suela utilizar en entornos competitivos ya que puede afectar negativamente a la precisión cuando se juega a juegos que requieren una entrada direccional más precisa vamos, más claro imposible, te está diciendo es que la vibración eh, empeora la calidad de juego algo que llevamos un poquito con la... Ahí, diciéndolo bajito pero no... No creo que yo sea el único al que le moleste, no ya que no le guste, sino que le moleste en algunas ocasiones eh, el exceso de vibración. Entiéndase, ¿eh? ¿eh? Como a veces algunos juegos abusan, hay que decirlo así de claro, de, de esto. A mí me parece que no debería decirlo así, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Vamos a leer una cosa que también me parece bastante interesante y que viene muy bien acorde para los mandos que os voy a enseñar de Microsoft, para los de Xbox. También, evidentemente, hay mandos Pro, mandos Elite 2, FETEN, y desde luego más barato que estos 300 euros que te quieren cobrar un mando que aparte tiene las siguientes especificaciones eh, tiene conectividad tiene hiper speed wireless tiene conexión por cable requisitos del sistema este mando lo podéis utilizar en una PlayStation eh, PlayStation 5 no en una PlayStation 4 no en PC o en PC Windows eh, como dicen aquí Conexión a internet para la aplicación Razer y por supuesto controlador en iOS y Android. O sea que lo podéis tanto utilizar también en los móviles o tablets. Que, que aquí es donde pregunto yo. ¿se podrá si se puede utilizar para PC Windows, significa que puedo utilizar el Wolverine V2 Pro para jugar a juegos de Xbox si tengo el game pass en el pc yo creo que sí pero de todas maneras sigue costando 300 euros ¿eh? sigue costando 300 euros bueno tiene cruceta direccional con micro micro de 8 direcciones dos cubiertas adicionales para las palancas eh, o sea dos cóncavas largas y dos con bezas cortas que son los gatillos de atrás el sistema de gatillos es el Riser Hyper Trigger. Un puerto de audio analógico de 3,5 milímetros, compatible con, con zonas de PlayStation 5 y PC. El micrófono, pues un puerto de micrófono analógico de 3,5 milímetros, compatible también con lo mismo. Viene sin funda. Y hay. hay. hay, hay. Aquí llega lo importante. Si ustedes queréis ser molones y que vuestros mandos flipen en colores, pues os durará la batería 10 horas con el Razer Chroma RGB. Sin embargo, si queréis que os dure 28 horas, quitárselo. Y si queréis que os dure 48 horas, quitarle también la vibración. Si es que es lo que digo, si fuera como una especie de volumen, la, lo de la vibración, yo lo bajaría en algunos juegos. Eh, en algunos juegos se puede eh, bajar o incluso quitar directamente, pero en otros, como que no, que te obligan a tener vibración. ¿Qué digo yo? ¿Y por qué? Yo no quiero vibración. No sé qué clase de mente perturbada le gusta la vibración. Bueno, ya, pero no, me, no, va, va, lo siento, lo siento, ¿eh? Lo siento. Sepan disculparme, todo aquel que quiera utilizar el Dual Sex ahí lo tiene y ahora vamos a pasar por supuesto con los mandos de xbox que vienen desde 169 euros a 99 euros y diréis el de 99 euros claro el de 99 euros está muy bien desde luego mucho mejor que el que viene con la con la consola siempre va a hacerlo ¿Por qué? no solamente porque valga más caro es que los materiales ...y todo es, está diseñado de otra manera... ...así que... ...tened en cuenta eso, ¿no?... ...no... ...sino porque los dos... ...tanto el de 169... ...euros... ...como el de 99... ...vienen con un cable... ...mientras que este, por ejemplo... ...este que estamos viendo aquí... Eh, ...144 euros y es inalámbrico... ...cierto es... ...es muy sobrio, es color negro y tal, pero por otro lado es funcional. Algo que no había dicho antes o sí, no lo sé y era la razón por la que Razer Wolverine V2 Pro es un mando. La razón por la cual habían quitado la vibración. Eso creo que yo ya lo he dicho ya. Ahora vamos con los mandos de Nintendo. En los mandos de Nintendo podemos encontrar eh, mandos muy buenos todos los vais a encontrar realmente en cualquier tienda de game o en sí, lo vais a encontrar a un precio bastante asequible mucho más que los mandos que se venden para Xbox o que se vende para PlayStation o que literalmente se vende para PC. Los mandos aparte de que se parecen bastante en la colocación de los de los analógicos, por ejemplo, se parecen mucho a los de xbox pero no tiene nada que ver aquí tenemos uno que cuesta pues eh, 52 euros Entonces, hay que echarle bastante ojo a estas cosas porque os podéis encontrar con diferentes tipos de mando como por ejemplo el nintendo switch pro controller eh, incluido el cable usb edición splatoon 3 este por si os gusta mucho el juego es ideal aparte cuesta 56 euros que ya me diréis de todos los mandos que hemos visto tanto de pc como de xbox como de a playstation con 300 euros ni más ni menos veis que los mandos de nintendo por el contrario no son tan caros como a priori parecen y estos son los más son los pro de hecho este que vale 52 euros que es más barato que el propio que viene con carcasa de nintendo switch vale 51,99 con Os voy a dejar en la caja de comentarios en la parte de descripción os voy a dejar los enlaces para que ustedes mismos chequeéis estas ofertas de hoy bueno, espero que os haya gustado este vídeo de hoy. Ya sabéis, si no estáis suscritos, denle a la campanilla, suscribiros, darle a like, comentad. Y por supuesto, si tenéis alguna idea, yo por supuesto la recojo y la tomo en cuenta, siempre tomo en cuenta todas las ideas. Eh, tenía esta en cuenta porque realmente en, eh, YouTube eh, me lo recuerda prácticamente muchas veces que muchos de ustedes estáis interesados en mandos más concretamente en el DualSense algunos pero en mandos en general entonces pues era un buen momento de enseñaros unos cuantos y enseñaros los nuevos eh, mandos para la playstation 5 o para la xbox y los que tienen nintendo cuando digo Xbox también me refiero a PC, evidentemente, ¿no? Pero ya ustedes me entendéis. Este Razer, que es para PlayStation 5, también es para PC. Eh, así que, bueno, como también se puede jugar algo dos War en un PC, pues no hay problema. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en el siguiente programa en Toxic Game Channel, con vosotros, el vengador tóxico. Hasta la próxima.